¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Luis Real Freak y bienvenidos a un nuevo video que de hecho este es un poco diferente a los que suelo hacer porque está un poco fuera de, de los gameplays y reactions y como ustedes saben soy un gran gran fanático del anime y bueno una temporada más de anime acaba de terminar y con ella viene una nueva temporada lleno de nuevos animes el cuales estaremos viendo en este video y estaremos discutiendo cuáles sí y cuáles no estaré viendo en, en transmisión Y cuáles preferiré esperar hasta que terminen para escuchar diferentes opiniones Así que si chicos están interesados en saber qué nuevos animes están a punto de ser estrenados, quédense conmigo Ok chicos, para esto estaremos usando la página Live chat, uh, Perdón, Live Chart Uh, esta es una página en la que pueden ver los próximos estrenos Tanto en televisión, tel películas Y todo eso que podemos ver en Todo, prácticamente todo centro de entretenimiento Desde anime, películas, series y demás Así que otra cosa chicos, solamente a estar enfocando en animes que serán nuevos, ¿no? Animes que tengan una segunda temporada o estén continuando desde la temporada anterior y aún continúen en esta temporada. Así que estos serán únicamente animes nuevos. Ok chicos, el primero de ellos, bueno, primero antes que nada me, me llama mucho la atención que en esta lista también viene, aparece el nombre del estudio y me... Da mucha alegría ver el nombre de muchos, muchos estudios nuevos de anime. Cosa que de verdad me llena de alegría porque significa muchos nuevos animes, muchos nuevos estilos de animación y muchas nuevas tramas animadas en este caso. Y el primero de ellos es Gators. Es un anime comedia, romance y vida escolar. Uh, suena un poco genérico para mí, aunque el estudio no es tampoco muy conocido. Están confirmados 12 episodios hasta ahora y... A, por lo que se puede ver en el póster tiene una animación mmm, bastante bien, bastante bien la verdad Y es básicamente, la sinopsis nos dice la historia que básicamente es un grupo de amigos que juega, eh, que son gamers obviamente Y a pesar de que se conocen no saben que se, que se conocen virtualmente Y eso lleva al protagonista a llevarse a una, esta pasión de ir gaming hacia su vida real y de sus nuevos amigos y demás Como todo gamer no tiene la mejor vida social Así que esto lo impuso a crear un, un círculo de amigos y en, eh, a eso también lo lleva a un poco del romance. Suena interesante, aunque me suena mucho a Visual Novel, perdón, a, a Light Novel. Me suena mucho a adaptación de Light Novel como lo fue... no lo sé. Eh, algunos otros animes que han sido animados de esta manera, si encuentro los nombres se los voy a poner aquí en pantalla. Pero recientemente tuvimos creo uno muy muy similar y de hecho también fue de los mismos géneros Así que no sé qué pensar, lo, el diseño de los personajes fue muy diferente Ojalá podamos tener una, una historia un poco más profunda un poco mejor explicada que los otros animes que tuvimos de esos mismos géneros Pero ojalá sea un, bueno, un buen anime Para mí este será parte de mi regla de, de tres episodios, si lo veré o no lo veré dependerá de esos tres episodios El siguiente, el cual estoy muy muy emocionado es... Kake, Gurui, Creo que así se pronuncia, lo siento No soy bueno con el japonés, pero lo voy a pronunciar por así, por ahora Y, y bueno, como pueden ver es un, un anime de tipo Drama, Misterio, Psicológico, Escuela y Shonen Este de hecho estoy muy, muy emocionado Porque hace poco encontré el manga, el cual es... Se lo recomiendo muchísimo, es mucho, muy bueno Y el estilo de animación es bastante interesante eh, la historia nos cuenta básicamente que tenemos este grupo de, de estudiantes Los cuales están encerrados en la escuela, pero no es una escuela normal Es realmente una escuela de, para crear asesinos Ya que sus padres también lo son Y se tienen a desenvolver entre la chica del pelo negro que está en el centro de la portada que Es nuestro, nuestra protagonista El cual se va envuelta en muchas circunstancias muy fuertes De, de gran acción, gran misterio También son de, de momentos... Que bueno, le hacen, le hacen no, eh, título a su a su estilo psicológico Es realmente un, un juego psicológico entre todas las personas Si encuentran el, el manga, eh, se lo recomiendo muchísimo chicos, está del mismo nombre Y por otra parte, no sé qué pensar porque MAPA no es un, un estudio muy muy reconocido O con muy muy bu buenos éxitos en el anime Así que espero puedan... A sumarizar bien la historia en solo 12 episodios, que es lo que dice aquí que va a tener. Ojalá que así sea, porque esto puede ser el anime de la temporada si lo saben hacer muy bien. Entonces tengo fe eh, eh, en el estudio y tengo fe en, en el manga. Ojalá que así sea, este es un sí para mí completamente. El siguiente es Hami, Hami Met Nogal. Es, es una historia de comedia, romances, escuela y shounen. Ok, comedia romántica, en, en pocas palabras. Y es basado en la historia de estas cuatro chicas que en Japón se las llama Gal. O sea, son estas chicas que viven demasiado a la moda. A veces fuera de los estándares eh, conservativos de Japón. Y los cuales. Y. Creo que hace poco tuvimos una serie con una chica Gal como protagonista. Pero la, la sinopsis no nos da mucho, mucho detalle. más que, que es una historia romántica. Pero no nos cuentan nada acerca del protagonista masculino, no nos cuentan mucho acerca de sus amigas y no nos cuentan mucho acerca de la protagonista. Así que tendrá que ser aplicable para la regla de tres episodios para ver si seguiremos o no seguiremos viéndola. Por lo pronto es un quizá. La verdad no, no estoy muy convencido de verla. Pero dependiendo de cómo se desenvuelva espero se centren más en la comedia que en el romance ya que en este tipo de anime el romance nunca es el mejor pero la comedia suele funcionar mejor. Otro de los cuales estoy muy muy emocionado de ver es Fate Apócrafa. Apocry creo que se pronuncia apocrafa, uh, es una, creo que va a ser una ova, no estoy muy seguro de que si vaya a ser una serie tal cual, de hecho como pueden ver ahí no hay cantidad de episodios confirmados, creo yo que es una ova y, y bueno realmente no es una historia tan compleja, es la historia de Fate de la serie Fate State Night Fate State eh, Unlimited Blade Wars del lo cual soy un gran gran fan Y me alegra mucho ver la, la, A la protagonista Que está basada en Juan Darko en este caso Y no del Ray Arturo Que está, está en el póster es, es la historia de, de, de la serie Fate La cual recomiendo muchísimo Y A1 Picture Es un gran gran estudio Que ha producido grandes animes como los de Fate State Y algunas otras adaptaciones De de visual novel o, o light novel pero que, que han tenido un gran gran éxito entonces por simplemente ser una, un spin-off o una boba de la serie fate definitivamente voy a estar viendo esta serie otro de los cuales estoy muy muy emocionado de ver es Koito Uso es un, una adaptación de un manga del cual chicos desde hace mucho tiempo inclusive creo que lo he recomendado yo varias veces en el canal o en mi página de facebook que de hecho los links los voy a dejar aquí abajo a, Drama, romance y una vida escolar. Creo que agregaría también un poco de, de shoyo. No estoy muy seguro, pero vaya. La trama es, basic, es inicia con este chico que al cumplir 16 años, el gobierno te indica quién va a ser tu pareja de por vida. Esto no es algo en lo que tengas elección. El gobierno simplemente te envía un mensaje con el nombre de la persona con la que pasarás el resto de tu vida. Así inicia la historia en coin 2 y como su nombre lo dice, Koi, que significa amor, uso, mentira ah, Todo esto eh, envuelve a los protagonistas en un círculo entre amor y mentiras Hay quienes ment mienten estar enamorados, hay quienes se enamoran y mienten al decir que no lo están Hay un círculo vicioso de mentiras y amor en este anime, el cual es mucho, muy bueno A mí me encantó y me enganchó muchísimo el, el manga, que aún sigo entonces creo que definitivamente estaré viendo este, este anime. Aunque no estoy muy seguro si va a ser un par de ovas o, o una adaptación completa. No hay una confirmación de la cantidad de episodios de nuevo. Lo cual me decepciona un poco. Pero igualmente estaré echando un ojo. Y veré que si pueden adaptar o no correctamente el manga. Ya que el manga creo que es bastante largo para una adaptación de tan solo 12 episodios. El siguiente es Joukoso. El cual el nombre ni siquiera voy a tratar de pronunciar debido a la... Ustedes pueden ver el nombre ahí, no es demasiado largo para pronunciar para mí. Uh, lo voy a, me voy a referir a él como yokoso eh, Es básicamente la historia de, de assassination Class, pero sí, sí, sin el maestro, sin el sensei. Es, nos cuenta la historia de estos protagonistas, los cuales se ven involucrados en una escuela muy prestigiosa, en la cual... Los alumnos con mayores grados tienen un prestigio y además de algunos beneficios mucho, muy grandes comparados con los de las escuelas, con las de las clases de, men de menor rendimiento, incluyendo eh, mejores ofertas de trabajo, mejor dinero e inclusive lugares para vivir, bla, bla, bla. Y en base a esas injusticias, un grupo de amigos eh, se eh, vuelve en contra de la escuela. Y planea ganarle a la escuela en base a sus propias reglas Esa es la historia básica del de, de anime Y esa también es básicamente la historia de Assassination Class Por lo cual suena interesante pero suena que ya lo he visto antes Así que me atendré a los primeros episodios para saber si lo estaré viendo o no Lamentablemente no hay mucha descripción en la sinopsis Así que bueno, eso dependerá de, de los primeros episodios Además que el estudio no es muy conocido Entonces dependerá totalmente de los primeros episodios Esto es un tal vez para mí El siguiente es la segunda temporada de New Game um, Creo que hace dos temporadas tuvimos la primera la primer temporada de, de New Game Y fue lo que cayó para mí en, el, en la clasificación de Cute Girls Doing Cute Things Chicas lindas haciendo cosas lindas No tiene una trama muy profunda Cada episodio es una pequeña Mini historia de la historia de estos personajes No tiene mucho sentido, no tiene mucha Profundidad, no tiene Nada, le, le di una oportunidad A la primera temporada, durante los primeros tres episodios Creo, y, y Resultó ser muy aburrida O sea, en mis, a mis preferencias No había nada Nada que llamara mi atención Más que chicas lindas y creo que no es lo suficiente para mantenerte ahí durante 12 episodios entonces esto para mí es un no. Ok al inicio pensé que decía Sundere Childs pero no no es Sundere es -e Suderere -e -e -sudere de Childs. Es comedia, romance, escuela y shonen Esta es la adaptación del manga del mismo nombre ahora vemos que son adaptaciones de 15 minutos no son episodios eh, completos de 22 minutos como lo suelen ser, no ser los animes Completos, No sabemos cuántos episodios habrá Pero la sinopsis nos dice que cuenta la historia de diferentes parejas Tratadas desde diferentes perspectivas de personalidad de diferentes personajes Y estoy viendo a cuatro parejas Entonces no sé si estaremos viendo, no sé, dos episodios por pareja quizá Los cuales podrían ser interesantes debido a la múltiple personalidad de todos estos personajes Pudiera ser interesante ver pero creo que sería ese tipo de animes que están basados en tantos personajes. Y solamente te gustan ciertos episodios por ciertos personajes. Entonces creo que estaré viendo solamente un par de episodios. No creo que me enganche lo suficiente. Esto será todo un tal vez para mí. Un anime que definitivamente voy a ver es Owari Monogatari. Es la adaptación del séptimo volumen de la serie Monogatari Series. Y en este caso estaremos tomando creo que es la segunda parte de este volumen. El cual es Posiblemente uno de los más oscuros dentro de, de la serie de Monogatari Series. Y definitivamente lo estaré viendo. Soy un gran, gran fanático de Monogatari. Y un gran, gran fanático también de, la, de las novelas ligeras. El cual les recomiendo mucho leer. le dan un detalle mucho más grande que los animes. Aunque sí, no tienen ese ese sabor por ser animados. Pero te dan una versión un poco más oscura de lo que está pasando en, en este universo. Lo cual es, es mucho, muy bueno. Y, y bueno, es una serie sobrenatural Pero tiene, tiene elementos de comedia Tiene elementos de, de shonen Tiene elementos de acción Tiene elementos de romance Y en este caso, creo que será también un poco de misterio Otro de los elementos de los cuales estoy muy entusiasmado Ya que leí una muy buena re reseña de, del manga Es este eh, Netsu Netsu Soul Trap Aunque tenga la palabra trap, chicos, no es la clase de traps En las que están pensando esa historia nos cuenta la amistad que hay entre esta pareja de amigas que podemos ver en el centro del póster Cada uno con su respectivo novio, una de ellas es su primer novio y al recurrir a su amiga al por... Digamos algo así de práctica uh, Terminan envolviéndose en una situación un poco más candente de la que esperábamos Ahora este tiene una un trama bastante digamos madura, ahora si eres de las personas que prefiere una historia profunda, uh, una gran animación y un, un desarrollo de personajes y demás. Este posiblemente sea un gran anime para ti. En la temporada, creo que antepasada o pasada tuvimos a uh, eh, Sconwish. Que creo que fue una historia bastante similar a la que tenemos aquí. entonces Aquí tenemos elementos de Yuri. Tenemos elementos de, de romance, elementos, elementos más maduros también Que tocan temas más maduros como el hecho de, de engañar a tu pareja O no saber lo que sientes por tu pareja Es algo que, que se desarrolla en este, en, este, en este manga, ahora anime Así que yo le estaré dando una, una oportunidad con grandes expectativas De hecho, así que ojalá no me, no me decepcionen Así que este será un sí para mí En la siguiente tenemos dos adaptaciones Una de una light novel y una de una visual novel Normalmente este tipo de adaptaciones Son bastante genéricas Y bastante Clichés, hemos visto cientos Y cientos y cientos de este tipo de animaciones Y nunca aportan nada Muy original En caso de, de la de este lado Que pueden ver eh, La adaptación hacia una visual novel Creo que es una adaptación de un erogue. Entonces tiene muchos elementos de Echi, además de que es comedia también Entonces me suena muy, muy típico. La historia cuenta de cómo los dos personajes, que el cual el protagonista, el protagonista y la protagonista son hermanastros. Es prácticamente la historia con, con, con lo que tuvimos en la temporada pasada, que fue Hero eh, Manga Sensei. Así que es exactamente la, el mismo cliché de historia. Los padres están lejos de casa, se quedan solos estos hermanos y, bueno, hermanastros. Y desarrollen una historia juntos. Conociendo nuevas personas. Y con elementos de comedia y etching. Entonces no es nada nuevo para mí. No es nada que realmente llame mi atención. Así que posiblemente estaré evitándolo. Y en el caso de la adaptación de la light novel. es No tengo buenas esperanzas de ella. Ya que cuenta la historia de una cafetería de otro mundo. Es... No sé si recuerdan el universo de Gate. Es más o menos lo mismo. Pero basado simplemente en una cafetería. Entonces cada cada episodio Posiblemente trate de una historia completamente diferente sin desarrollar eh, sin desarrollar eh, personajes o una locación en especial más que la cafetería. Entonces, esto para mí chicos es un no. Definitivamente no estaré viendo este tipo de animes en esta temporada. No creo tener suficiente tiempo para verlos, así que de todas maneras creo que es un no para mí. Center No Nayami es una nueva historia. Eh, no conozco el, el estudio, pero de, de entrada pensé que era algo familiar a Monster Motsume o a la... No recuerdo el nombre de la, de la otra gran anime que tuvimos, que era muy muy parecido, pero un, de un lado un poco más humano de, de chicas monstruos en una escuela. Si los encuentro los nombres, los voy a dejar aquí en pantalla, chicos. Y bueno, es de nuevo esta historia donde chicas monstruos son... Eh, son digamos aceptadas en escuelas en escuelas humanas en donde tienen que aprender a adaptarse con todos los humanos y a superar todos esos traumas y, y malos pensamientos que tienen acerca de sí mismas y bueno no no representa ahora ya nada nuevo es cae en la, en la categoría de cute girls doing cute things pero no no tengo una muy buena perspectiva de, de este tipo de ideas en los Títulos, podemos ver que es fantasía, zenin, school, eh, slide of life y supernatural. Nada realmente interesante para mí. Entonces creo que le estaré dando una oportunidad quizá en los primeros episodios, pero fuera de ahí no creo que, que sea un gran, gran éxito. Esto será un tal vez para mí. Chicos. Fuera de esto, chicos, habrá unas cuantas temporadas eh, nuevas de animes que ya conocíamos. Además de otros cuantos más que no, no me tomé la molestia de mencionar. Ya que no tomaron no llamaron mi atención en absolutamente nada. Hay algunas que son simplemente fan fanseries. Hay otras que son simplemente uh, esas miniseries de 4 minutos o 3 minutos. Que la verdad no me gustan en lo absoluto. Y otras que son digamos que, que desde el inicio sabes que no van a ser muy buenas. Entonces por, me voy a quedar con estas selecciones que les acabo de mostrar chicos. Y, y ojalá sean un, un gran éxito Así que díganme en los comentarios Qué les pareció, les pareció esta clase de videos Y qué les parece esta nueva temporada de animes Todo lo que se viene eh, Como les mencioné al inicio Estoy muy feliz porque hay muchos Muchos nuevos estudios de anime Que están surgiendo y están trayendo nuevas adaptaciones en los cuales es mucho muy bueno para mí Lo que representa un, una nueva oportunidad Para traer nuevas adaptaciones Nuevos animes Nuevas ideas originales o inclusive Simplemente traer de regreso algunas otras ideas que ya teníamos desde el pasado. Que a veces se agradece ese tipo de, de remakes o ese, ese tipo de, de back to the basic en, en cuanto al anime. Así que chicos, ¿qué les pareció este video? Díganmelo. Espero sus comentarios aquí abajo. No olviden suscribirse al canal para más videos como este. Y por supuesto, no olviden dejar su like en este video. Muchísimas gracias por todo chicos. Soy Luis de Frey y nos vemos en la siguiente.